empaquetar archivos es una locura digital te diriges al menú archivo y vas a poner empaquetar o el atajo teclado es Alt shift control p un poco extenso el asunto pero no importa vale la pena te va a conservar el nombre del documento más la extensión carpeta yo la voy a guardar en el escritorio y asimismo qué es lo que va a hacer esto que está aquí va a generar enlaces es decir va a a guardar en una carpetita especial las imágenes las va a reenlazar si estas fueran modificadas ok eh, por pues sobre todo en photoshop y va a copiar las fuentes excepto cierto tipo de fuentes que son complicadas lo único que tienes que hacer aquí es empaquetar dar clic en ok y esperar unos segundos hasta que te salga este mensaje donde te dice mostrar tu empaquetado lo tenemos ahí el reporte ¿Quién es el autor de todo esto? El documento, las fuentes y los enlaces. Quiero agradecerte de todo corazón por haberme acompañado en este curso completo de Adobe Illustrator, atajos de teclado más usados. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita, déjanos tu comentario que es muy importante y te espero en el siguiente curso. Chao.